Soy Jorge Cortés, baterista de Cranion, y estoy para reseñar una canción llamada Vuelo Libre, que va a salir en nuestro nuevo disco. Yo la escribí, el texto habla básicamente de la relación del hombre con lo divino, puede ser Dios, tu religión, tu alma, y habla con esa relación y esa interacción con lo divino, lo cual hace que crezcas y que te despegues de este mundo y que venzas. Me voy como de lo que me das. Las vicisitudes de este mundo, básicamente eso de volar, de ir más allá de nosotros mismos, de ir más allá de lo... <risa> de lo material, de lo que estás viendo, es ir sobre lo sobrenatural, básicamente de eso habla vuelo libre. Espero te guste esta canción, cuando la oigas en el nuevo disco, nos vemos el día 24 para presentar esta canción y muchas más En el McCarthy's de La Nápoles, a las 4 de la tarde, da like, danos tus comentarios Muchas gracias, te estamos viendo muy pronto Абьюс.